Stringy, hola, bienvenido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Muy bienvenidos todos, muchas gracias por hacerse presente una noche más a este directo. ¿Cómo han estado amigos? Feliz día el Padre. Día de los Papás. El mundo, buenas noches, muy bienvenida. ¿Cómo ha estado su día? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Muy bienvenida, amiga. gracias por esas manitas vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver buscando acá pero... muchas gracias el mundo muchísimas gracias ha estado su día amiga muchas gracias por pasar a saludarnos es un honor un gusto poderla tener por acá bienvenidos una noche más a otro directo más y bueno este vamos a ver vamos a saludarnos y bueno pues y a la vez vamos a, a buscar a ser amigos Muchas gracias a los presentes que vienen ahí conectándose. Bien, gracias a Dios. Dice, no, qué bueno, qué bueno. Y eso me da mucho gusto y me da mucha alegría a la vez. Eso es. Eso me da mucho gusto, amiga. Disculpe, que bueno, pues no pude ver a quién dentro. Oh, Félix, bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha pasado tu día, amigo? Feliz día, el padre. emmanuel muy bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado este día, amigos? Muchas gracias por hacerse presente, por estar por acá. Dice, bien, bro. Dice, qué bueno, qué bueno, amigo. Eso me da mucho gusto y me da mucha alegría. Muchas gracias por estar por acá, amigos. Se les agradece. Y feliz día. Muy bien, Tito, por por suerte. Y vos, dice, querido amigo. Dice, oh, qué bueno, qué bueno. Ah, yo por acá, amigo. Muy bien. Muchas gracias. Acá, pues bueno, este, siempre, pues, este, con esos ánimos. Nescao Nescua, bienvenido amigo, muchas gracias por estar acá, se le agradece mucho amigo, dice vamos, dice, compartir amigos, dice así es amigo, muchas gracias, muchas gracias, sí sí quien puede, pues bueno, puede compartir y bueno, pues si sí, vamos ahí, muchas gracias por ese apoyo, por ese apoyo que me brindan siempre, se les agradece, yo muy agradecido, aquí se está lloviendo, dice Está lloviendo todo, dice, oh de verdad. Oh, qué rico. Y a la vez, pues cuando está así, pues bueno, se duerme súper sabroso, súper rico. No, qué bueno, amigo. Eso me da mucho gusto, amigo. A mí me encanta cuando está lloviendo, ¿sabe? Porque siento que duermo súper sabroso. Sí, tal cual, bro, dice es lluvia con un poco de, de calorcito, dice, oh sí eso es lo que pasa, siempre cuando cuando cae una lluvia, es más así luego después queda este, un poco de calor si, sí, queda queda bastante raro, porque bueno, este, uno quisiera pues, de que bueno, este quedara fresquecito, porque bueno, pues se puede descansar muy bien pero, a a la vez a veces pues te queda lo contrario, queda queda con más calor queda con más calor y bueno queda, queda bastante raro yo en mi preferencia prefiero que quede que quede fresquecito porque bueno se puede descansar muy bien chiquis bienvenida amiga cómo ha estado muchas gracias por pasar a saludarnos cómo ha estado su día amiga Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece muchísimo, amigos. Feliz miércoles para todos. A ver ¿qué han, qué han hecho de bonito este día, amigos. A ver, cuéntenos cómo han pasado este día. amigo, dice, oh de verdad amigo siendo plata, va, ¿ah, no, pues bueno eso es lo bueno ¿dónde vives? dice hey, yo vivo acá en un estado que se llama Boston, en Estados Unidos amigo en el estado de Boston bueno ya a las afueras a las afueras de Boston que acá, pues bueno, ya ya estoy, me encuentro pues fuera de la ciudad. Pero a la vez, pues acá es un lugar muy fresco. Aunque sea ahorita en el... Bueno, no estamos en verano, todavía estamos en primavera. Pero, ni aún así, pues bueno, se siente se siente bastante fresco. Dejando una salsa, dice, para bailar. Y si alguien, qui alguien quiere escucharla, dice... Oh, qué bueno, qué bueno. Y eso está... Está muy bien, amigos. No, hombre qué bueno. Es, ya pasaremos a ya pasaremos a escuchar esa salsa, amigo. Basilito, muy bienvenido. Hola, soy nuevo por aquí, dice. Muy bienvenido, Basilito. Tu remera oh, tu remera es Boston, dice. También, dice. Sí, amigos, este, sí, acá, bueno, esto solo son montañas. Acá está hoy rodeado de puras montañas y luego, pues, por eso este, el tiempo de temporada de frío. Acá es súper frío en el tiempo de invierno. Pero es por lo mismo de las... Porque estamos rodeados de muchas montañas y luego, luego pues, este, por las mañanas amanece frío a pesar de que a veces, pues, aunque estemos en, en verano. a la orden amigo de manuel dice debe ser dice bacán por allá dice sí está, está bien bonito amigos este y por eso pues creo que me encanta este el, el a, a veces hacerles hacerles vídeo este afuera de acá de la cocina creo que me emociono haciéndoles vídeo afuera porque bueno este parece bien raro me entiende que bueno pues mi, mi canal pues es eh, está identificado más a la cocina que a los blogs de afuera pero eh, luego pues yo quiero pues darles a, a reconocer y a conocer también la área donde donde yo habito darles a conocer pues bueno este este cómo se ven los paisajes y cómo es el turismo también porque bueno este es bastante bonito también poder saber un poquito también darse a conocer dar a conocer dónde uno habita dónde uno se encuentra este es bastante bastante divertido y por eso pues bueno este le puse ahí el título el chef y más para poder este poder compartir algo diferente también llevar un poco de, de todo lo que de lo que podemos ver y, a, y a, a alcanzar a nuestro alrededor dice muchas gracias amigo tito y ya, ya sabe amigos estamos ahí, ahí a la orden mi Rosy, muy bienvenida, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos, dice, todos tu, tus videos son geniales, dice Tito, y por, y por dónde vive, dice, es un tío hermoso, dice, muchas gracias, muchas gracias, amigo, dice, debe ser bacano, dice, por allá, oh, sí, sí, acá está bien bonito, es bueno, y es, es bien divertido, y a la vez, bueno, es un, es un clima, pues, bastante fresco, y todo, pues, bueno, bien, bien tranquilo bien tranquilo este se puede divertir uno pues muy bien tanto pues como se divierte uno en la cocina así también se divierte afuera el, este, viendo los paisajes viendo las montañas también siempre pues bueno este a mí pues bueno me, me motiva mucho este poder, poder este, grabar afuera también este, uno se divierte y también pues bueno este, hay muchas personas de que uh, en ciertos lugares no, no pueden este, disfrutar de esos paisajes así de esa manera y bueno y a veces uno cuando los tiene a la mano los lo puede compartir para que pueda llegar este, a más lugares, a más zonas para que bueno este, lo, lo, puedan, lo puedan ver lo puedan, uh, se puedan divertir y también pues bueno se puedan este, inspirar se puedan inspirar porque bueno recuerden pues que hay muchas personas que a veces pues, no pueden salir de casa que o, o que también pues bueno este viven en, en un lugar bueno, por ejemplo pues los que viven dentro de, de una ciudad en la ciudad bueno no pueden apreciar este esos paisajes este muy muy, muy seguido dice muy bien dice mi tito aquí muy lejos dice usted pero pero por medio de youtube dice estamos muy cerca claro claro claro que sí amiga acá pues bueno por un por, por solo un clic viajamos lejos <ríe> y así es como bueno podemos estar cerca también así es mirosi muchas gracias por estar acá acompañándonos y le agradece muchísimo gracias por visitarnos sí esto es así por tan solo un clic bueno lo vamos lejos viajamos y vamos este, a conocer a diferentes a diferentes partes bueno del mundo diciéndolo así porque bueno pues en verdad este acá pues uno pues viaja y se va lejos a conocer otras partes que a veces pues uno ni, ni siquiera ha tenido el, el sueño de quererlo imaginar como es pero por medio de, los, de las amistades que tenemos acá podemos irnos lejos y podemos conocer eh, paisajes podemos ver este la podemos conocer la, la cultura porque bueno muchos tenemos muchos amigos de que bueno pues que comparten, comparten blogs y todo eso y entonces pues y por medio de eso pues nosotros pues bueno vamos ahí enterándolos también como es ese tipo de cultura también porque recordemos que bueno pues que en cada en cada lugar o en cada parte pues bueno siempre hay diferentes culturas y entonces si y por medio de eso nosotros pues bueno este, vamos conociendo y vamos entrando cada, cada vez más cada vez más y bueno pues y ahí vamos conociendo en serio dice vacas Hola, buenas noches, dice a todos. Feliz Día del Padre, dice. Dioscito los bendiga, dice. Muchísimas gracias, amiga López. Muchísimas gracias, se le agradece mucho. Dice, véngase a mi tito, dice. Aquí está lindo, dice. Ya, ya le voy a subir un en vivo, dice. O oh, un video. Oh, sí, sí, sí, me imagino que sí. Me imagino que sí, mi Rosy. Daniel, bienvenido, amiga. ¿Cómo ha estado? Welcome, my friend. Thank you for being here, my friend. Sí, eso, eso... Sí, sí, me imagino de que sí está muy bonito por allá, mi Rosy. Con solo... Bueno, este... Yo he visto videos de otros amigos. Este... Y sí, pues, bueno, se, se ve que está bien bonito. Y me imagino que ahorita por este tiempo, pues, estar mucho mejor todavía. Mucho mejor, y eso, pues, me da mucho gusto. y eso me da mucho gusto porque yo pues bueno yo soy curioso a mí también pues bueno me gusta conocer diferentes diferentes partes también hola bonito amigo muchas gracias por verme bonito daniel sí, este sí, ahí pasen con nuestra amiga ahí vayan con nuestra amiga Daniel quienes no la tienen, pasen con ella ahí está nuestra amiga está, está compartiendo el link de ella y bueno, pasen con ella Vamos a apoyar a nuestra amiga Daniel Go to support with Daniel My friend Daniel Ah, sí es amigos Y bueno este de eso se trata How was your day Chito? Oh, my, day is, my day is great I enjoy the The weather, this nice, nice day today. Thank you Isse, so much Tito. You are very welcome my friend. He said, love you energy. Isse. Oh, thank you. Thank you Daniel. Sí amigos eso eso eso es así a mí me encanta me encanta dice Daniel with you dice así es amigos ahí vayan con nuestra amiga Daniel vayan a apoyarla y sí pues ella ella pues le gusta apoyar mucho bailar Tito así <ríe> <ríe> What music uh, What music is your favorite What is your favorite music Daniel Ahí, pasen con nuestra amiga Daniel, ella está compartiendo el link ahí. Oh. Juan Antonio, bienvenido. ¿Cómo has estado, amigo? Muchas gracias por pasar a saludarnos, se le agradece muchísimo. Ah, sí, espérate, dice. <ríe> ah, you speak Spanish, ya. Yeah. No, amigo, llegas en, en el mejor momento. Muy bienvenido, muy bienvenido, amigo ahí pasen a saludar también a nuestra amiga lópez ella pues bueno este apenas pues bueno va empezando su canal va empezando su canal y bueno la pueden apoyar a nuestra amiga lópez Kalel. muy sentimiento a, a tito dice Sí, a daniel daniel mucho sentimiento Oh, me caí del matocho, dice No, pues bueno, este hay que salir del matocho Yo feliz Llorona, ¿por qué? ¿por qué llorona? What happened today? What happened? why you cryer? escapar del zoológico ahí vayan con nuestra amiga lópez lópez Caley, quienes no la tienen ella ella empieza este, a crecer también entonces pues bueno vayan para a echarle la manita para que ella pues bueno pueda crecer Miguel Márquez, bienvenido. Monito adulto, dice... <ríe> Yeah yeah thank you for thank you for sharing the the link the lopez daniel yeah go with with lopez Calais. yeah thank you for sharing the link poquito español, dice, perdón, amiga y amigos, dice. Tú sabes, Tito, dice, por favor, ayúdame. Ya, yo speak, yo speak, you speak, uh, you speak uh, very, very good. Your language, Spanish, yeah, is very good. I think uh, everybody understand with, with your, your, your, your reading. Tu sabes Tito, is a performer, ayúdame. Dice, ¿cómo está Miguel? Dice, gracias por su apoyo. Dice a, a mi Tito, muchas gracias, muy bienvenido, Miguel. Muy bienvenido, muchas gracias por estar por acá, se le agradece mucho. Hay saluditos a las 11 personas que están, que están en línea, muchas gracias, muy bienvenidos, se les agradece mucho. Acá, pues bueno, son muy bienvenidos. Ahí vayan con Lop, con López, quienes no la tienen, pasen, échenle una manita para que ella, pues bueno, pueda crecer. Porque de eso, de eso se trata, amigos, de eso se trata. Ella apenas, pues bueno, tiene 240 y bueno, pues quienes no están con ella, vayan con ella. A ella le gusta apoyar mucho. Ya yeah, vamos ahí con López. Quienes no la tienen, yo los invito por favor a pasar con ella. A echarle esa bonita Ahí nuestra amiga. Nuestra amiga Daniel está compartiendo el, el link de ella. No mucho español. Yeah, thank you Daniel. Thank you Daniel for sharing the link de, de López. así es amigos de eso se trata siempre y bueno y ahí vayan también con nuestra amiga Daniel quienes no la tienen ella es una gran amiga y sí pues bueno le gusta apoyar mucho yo se la recomiendo Miguel vamos dice así es amigos ahí echen en la manita a Miguel ahí si no estás conmigo amigo yo te invito ahí Déjame un comentario y luego pues yo te visito. Vamos con todos, dice. Así es, amiga. Así es. Vamos con todos. Vamos con todos. Thank you everybody for stay here. Miguel Márquez dice, "No te encuentro", dice. ¿Puedes poner tu link, amigo Miguel? Dice, "Mi Tito, dice, ya subiese un video, pase cuando pueda." Claro, claro que sí, mi rosy Ahí estaremos, ahí ahí andaremos este echándole un ojito. Muy bienvenidos, amigos. Eh. Allí vaya con nuestro amigo Miguel también. Él tiene este 473, amigos. Vayan y échele una manita también. Ahí quienes no están con nuestro amigo Miguel y bueno pues de eso se trata amigos muchas gracias por estar por acá acá siempre pues bueno damos ese apoyo nos gusta apoyar y bueno este siempre pues este yo muy encantado de poderles echar la manita cuando se puede por acá y bueno acá son muy bienvenidos. Soy fiel, dice, amigos. Claro, claro, amigos. De esos amigos es que todos, todos necesitamos. Cacahuatique. Bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha pasado tu día? Feliz día el Padre, amigo. Un ratito dice, aquí contigo. Dice, un ratito. Dice, muy bienvenido, amigo. Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece mucho. ¿Cómo ha pasado este día, amigo? Muchas gracias por estar por acá. Oh sí amigo, muchas gracias Miguel Ya muchas gracias es lo que pasa que bueno pues que me sorprendí porque bueno pues no te no te había visto nunca por acá este Allí este en algún comentario Bienvenida amiga Carla ¿Cómo ha estado su día? Muchas gracias por pasar a saludarnos Buenas noches, dice Tito, ¿cómo ha pasado este día? Dice, del padre, dice, bueno, felicito, dice, bien, porque es padre usted también, dice. Su hijo hermoso, dice, bendiciones, Tito, muchas gracias, amiga Carla, se le agradece muchísimo. Dice, Miguel, ya vi, dice, tu video, guau, wow, dice, pobrecito, ese, ese, ese chancho, dice, que peló, dice. Oh, sí, sí, ya, no, ese chancho estaba súper grande. Ya yo estuve viendo ahí como nuestro amigo pues estaba sacándole las lonjas. Estaba ahí sacándole las lonjas, tremendas lonjas. Marcelito, bienvenido amigo, ¿cómo has estado? Muchas gracias por pasar a saludarlos amigos, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha pasado tu día? ¿Verdad que sí, amigo? Ese chancho, sí, ese chancho, pues estaba súper grande. Ya, yo yo pasé pasé a ver ese video. Y bueno, hasta volví a regresar como en dos veces más a, a verlo. Como le estaba ahí sacando las lonjas. Me imagino que esa fritada, pues esa fritada estaba sabrosa. Guachando, pues, muy bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos, dice gracias López, dice ya paso contigo, dice, así es amigo, Youtube, Youtuber Live, dice sí amigo, de eso, de eso, de eso se trata. Ahí pasen con nuestra amiga, con nuestra amiga Daniel, ahí ella, ella está compartiendo su link. Pasen a saludarla. Dice muy bien, dice amigo Tito, dice Bendicido, dice. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Dice muy bien, Tito y saludos a todos los del chat, dice. Así es amigos, y bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí saluditos a las a las ocho personas que están conectadas. Se les agradece muchísimo y bueno, pues son muy bienvenidos. Y ahí también saluditos a quien, pues bueno, está por ahí no los comenta. ahí saluditos, saluditos muy especiales para ellos. Para ellos o para él, qué sé yo. Pero bueno, saludos muy especiales. Saludos desde Argentina, dice nuestro amigo. Así es, amigo. Muchas gracias por estar por acá. Saludos desde Argentina. Thank you, Miguel, dice nuestra amiga Daniel. así ah, es amigos qué bueno qué bueno así es que bueno pues hacer amigos se ha dicho Cacahuatica dice manuel ya dice contigo y si eres eres de san miguel dice también dice felicidades a todos los, de, los padres dice que están en este chat dice que la que los hayan consentido dice muy bien Ahora por la noche dice también, dice que los consientan mucho. <risa> no, pues sí, eso está muy bien, y eso estaría muy bueno, ¿no? <risa> Soy de Solután, dice, bueno, bueno, dice que bueno, pues lo teco, no, qué bueno. Eso está muy bien. Jared, bienvenida amiga. ¿Cómo ha estado su día? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Dice Carla Sánchez, dice gracias, feliz día, dice de los papis, dice. Muchas gracias, amigo Marcelo, muchas gracias. Lástima que no, que no soy papá, dice, tengo 17 años. O 17. Así ah, es, amigos. Si no, pues bueno, pues pero ya, ya pronto será. Ya tiene que ser, ya. Ya ha de tener que ir practicándolo. <ríe> Guachando, amigos, dice Cacahuatique. Así ah, es, amigos, dice. Que los papachen, dice. Que les den, dice, los abrazos de buenas. Y ese se lo convence, dice la a la esposa, dice que lo va a dar a ellos. Dice muchos abrazos. <ríe> ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Carla? No, qué bueno y qué bueno, pues que eso sea así. Thank you, Daniel. Thank you very much. Thank you for the, your donation to my channel. Cacogatica dice, ya dice amiga, dice, saludos, dice, así es amigos, así que bueno, que dice, saludos, dice nuestro amigo Marcelo, así es amigos, ahí pasen con nuestra amiga Daniel, quienes no la tienen, yo los invito siempre pues a que pasen, que pasen con ella, ahí pues bueno, este, échenle una manita y vayan con ella, ella es una gran amiga, ella es bueno, sus su, su directos los hace este, en inglés, pero sí ella entiende bastante español. Y es más que a ella, pues le gusta, le gusta el español. Ella está aprendiendo bastante. Y está aprendiendo súper rápido. My friend is learn, eh, learning too fast. Too fast Spanish language. Mar y Ley, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Dice Marley, dice Daniel, ya contigo, dice ok I... ok daniel mar y ley with you together así es amigos qué bueno qué bueno i practice i practice Inglés with with Daniel. si "Se puede, dice Tito, tú entiendes poquito." Dice, "Yo poquito yo," dice. <ríe> "Sí, my friend." Marley ley dice, "López ya contigo." Dice Bella, "Así es, amigos, qué bueno, qué bueno. Ahí pues bueno, este desen ahí ese par de abrazos. Desen ahí es. Rosy Joyas, bienvenida. ¿Cómo ha estado, suegra? Muchas gracias por pasar a saludarnos. ¿Cómo ha pasado su día, amiga? Muchas gracias por estar por acá. Dice Daniel, good night. Dice. Ah, sí, es amigo. Sí, qué bueno, qué bueno. Bendición, bendiciones, dice mi Tito. Dice, saludos desde El Salvador. Dice, bendiciones, mi querida Rosy. Mi querida Rosy Joyas. Love Wish Spanish, dice, thank you. Thank you all, dice. Dice, pasando, conociendo y aquí, quiero llegar, dice, hoy a los 500, dice... ¿Cuántos te faltan a los 500, amiga? Amiga Mar. Osval, bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha pasado tu día, amigo? Muchas gracias por pasar a saludarnos, amiga Azu. Ahí saluden a nuestro amigo Osval, quienes no lo tienen. Dice, bendiciones, dice, lleno de guapo. Dice, ¿cómo está? Dice, ¿cómo estuvo su día? Dice. Oh, yerno, yerno guapo. <risa> ah, por acá, amiga, muy, muchas gracias, muy bien. Bendito sea Dios, que bueno, pues hemos pasado un día, pues, bueno, este... Ah, bueno, trabajamos un rato, luego, pues, vinimos a encerrarlos a casa. Eh, pero bueno, bendito sea Dios, que bueno, estamos aliviaditos y eso es lo importante. Estando uno aliviadito, pues, bueno, este, ahí está todo. 11, dice ok vamos a ir con nuestra amiga Mar. Quienes no la tienen, puedes poner puedes poner tu link, amiga. Puedes poner tu link y luego, pues, bueno, este, para que puedan llegar, puedan ir, este, más rápido y más fácil contigo. Los hijos, ya dice en su en su espacio, dice, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar por acá, se les agradece muchísimo y allí pues bueno, vayan con el link que está compartiendo nuestro amigo. Dice, bien Tito, dice, gracias por preguntar, dice, oh, qué bueno, qué bueno, muchas gracias amigo Osvald, ya sabe, estamos a la orden. Dice mi tito ahí de felicidad y dice en este día especial del Día del Padre. Y dice, oh, muchas gracias, muchas gracias. Den su like, dice nuestro amigo Osvaldo, Así es amigos. Y bueno, allí saluden también a nuestra amiga Jared Blows también quienes no la tienen. Aquí estoy yo, dice también, dice. Así es amiga. Y sí, pues bueno, pasen ahí con nuestra amiga Jared Blows quienes no la tienen. Eh, porque bueno, de eso se trata siempre. y saben que mis directos, pues, acá siempre todos son muy bienvenidos y me encanta pues que todos pues puedan llevarse sus flores. Osba dice, buenas noches amigo, dice nuestro amigo Marcelo, así es amigo, así, bienvenido amigo Alexoria, muchas gracias por estar por acá, se le agradece muchísimo amigo, feliz día del padre amigo, así es amigo, así qué bueno, qué bueno. Ahí vayan con López también, quienes no la tienen, ellos eh, Mar también Mar y ley eh, pues bueno este, están empezando con su canal bueno pues va apenas pues bueno va agarrando ese impulso para arriba no veo amiga dice maravillosa dice Nia lidia oh ahora no se han hecho presente creo pues que bueno este tienen que mañanear a lo mejor el día de trabajo a trabajar el día de mañana Dice, ah, pero Daniel dice, escribe bien, dice español, dice, me encanta el inglés, dice, y no se me, me graba nada, dice, nada, nada. No, sí, Daniel, Daniel, write, este, write, write in Spanish, ya, yeah, very good. Bendiciones, dice Osmar, dice, felicidades en el Día del Padre, dice, muchas bendiciones. Así es, amigos, y allí, bueno, va compartiendo nuestro, este, nuestra amiga Mar, su link. Así es, amigos, y bueno, pasen con ese link que está compartiendo nuestra amiga Mar. Vamos a ver. Ya, y bueno, pues le faltan, le faltan 10 para llegar a, estos, a sus primeros 500. Así es, amigos. Vayan allí con nuestra amiga Mar, quienes no la tienen. Échenle la manita, denle un empujoncito para que ella, pues bueno, pueda pueda avanzar. López Calle dice, bendiciones, dice, y saludos desde El Salvador, dice. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por, por compartir el directo. Y allí, pues bueno, quien pueda quien pueda compartir pues bueno puede compartir también y podemos llevarlos mucho más amigos todavía porque de eso se tratan amigos de eso se trata entre más personas vengan pues bueno más de más amigos los hacemos Miguel Márquez dice ya contigo dice así es amigos así que bueno qué bueno ahí vayan con nuestra amiga Jared blogs quienes no la tienen que dice ey dice Daniel dice ay Doug no ay I... I leave you uh he says. oh ya yeah. Tito dice yo ya yo ya he venido dice otra vez y me mandó un amigo el que no lo veo ese hoy aquí dice oh de verdad Ya, es que bueno, pues, siempre, pues, eh, bueno, dependiendo también el horario, el horario que lo hacemos. Bueno, yo, pues, bueno, este últimamente lo he estado haciendo de, esta, de estas horas. El blog de Hanae, muy bienvenida, amiga. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece muchísimo. Buenos días, amiga. Espero que haya tenido una linda noche, amiga, y un hermoso sueño si sí, se llama dice José Pérez dice y el canal dice que, que usa es, es seguidores de Jesús dice oh no es, ellos no no no se han hecho presente ahora si sí, le dije que no sé si deje dice spam dice porque su video es muy largo no si viste de cuatro minutos no no no queda no quedan spam Mar dice, él es de Puerto Rico, dice, yo soy de Uruguay, oh, dice, ha llovido hoy, dice, durante el día, y, y, la, y la verdad es que hace mucha calor, dice, sí, sí, me imagino, amiga, amiga Janae, me lo imagino, y sí, eso es lo que sabe pasar, cuando llueve, bueno, queda esa calor, esa calor tremenda, luego, después, y ahí, pues, bueno, quienes no están con nuestra amiga Janael, los invito a pasar con ella. Los invito, pues, a viajar hasta España. Ya, nuestra amiga, pues, bueno, este ya está en un nuevo día. Cristian, bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos. ¿Cómo ha estado su día, amigo? Muchas gracias por andar por acá. Se le agradece. Vamos, que vamos, dice nuestro amigo Miguel. Así es, amigo Miguel. Ahí vayan con nuestra amiga López, quienes no la tienen. Acá, pues bueno, siempre, siempre, pues bueno, nos damos la oportunidad para nuestros amigos. Y saben que estos directos, pues son para ustedes. Son para ustedes. yo por eso pues bueno más hago directo porque bueno yo quiero quiero apoyarlos a ustedes porque a mí pues bueno a mí en los directos a mí no me genera a mí solo nada más me genera en vistas pero pero los ingresos no no, no funcionan este pero yo pues bueno yo me siento satisfecho en poderles ayudar amigos dice muy bien amigo dice he tenido dice un chorro de trabajo dice oh qué bueno amigo y bueno pues eso es lo importante y sabe de que bueno pues todos buscamos un trabajo y mírate tú lleno de trabajo. Bendiciones amigos, bendiciones, eres muy afortunado. Buenas noches, dice a todos. Por favor, dejen su like, dice nuestro amigo. Así es, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy ya está, dice. Hoy ya está. De día, dice allá. Aquí son las laguna. Y cuarto de la madrugada, oh de verdad, oh imagínate si sí, ya está bien de madrugada. Miguel Márquez, muchas gracias amigo, muchas gracias por la donación, se le agradece muchísimo. A Dios te bendiga amigo. Gaby, bienvenida amiga, buenas noches, cómo ha estado tu día, muchas gracias por pasar a saludarnos. Guachando dice ya contigo, dice mi amiga Jared Dice, qué bueno, amigos, qué bueno. Y ahí, pues bueno, vayan ahí, este. Ahí pasen con nuestro amigo Guachando también, quienes no lo tienen. Quienes no lo tienen, vayan con él y bueno, este. Háganse allí de esos amigos, Dejen en esa amistad, esos abrazos y. y bueno, este, pueden acompañarlo ahí a los directos que él hace. Él siempre, pues, está. Están directos todos los días. Bueno, en la noche quiero verlas. A las 9. Para los que viven acá en Estados Unidos. Allá son como a las 7. Las 7 de la noche este, en El Salvador. Dice Cristian, ¿cómo has estado? Dice amigo Tito. Oh, amigo, yo por acá, muy bien, amigo. Muchas gracias muchas gracias acá pues bueno con un clima este que no está frío no está caliente está bien bien agrada, agradable que bien pues bueno se soporta estar afuera este con una una camiseta una playera o estar ahí este en centro este y sí pues bueno se disfruta se disfruta muy bien el ambiente pero lo único pues que ya tú sabes por lo que está pasando pues no da mucha confianza estar afuera de casa pero siempre pues usando allí el protocolo como decimos usando pues ahí la, las prevenciones y las protecciones y todo eso este bueno, se puede estar ahí un su par de rato afuera porque mientras usemos este usemos las protecciones ahí está todo bien ahí vayan con nuestra amiga Rosy Joya también quienes no la tienen porque acá pues bueno pues le damos la oportunidad a todos para que bueno este puedan, puedan este hacerse sus amigos saben de que acá pues acá todos son muy bienvenidos y, y yo quiero pues que quiero apoyarlos a todos solo que a veces pues bueno no los puedo pronunciar a todos no los puedo recomendar a todos pero bueno mi, mi mejor deseo es de que siempre todos los llevemos ahí un par de amigos yo con ese propósito hago estos directos lópez ahí va su link de nuestra amiga lópez y ahí vayan con nuestro amigo miguel también quienes no lo tienen Amigos soy fiel dice así es amigos vayan con nuestro amigo nuestro amigo Miguel quienes no lo tienen Francisco de León bienvenido amigo cómo has estado muchas gracias por estar por acá feliz día del Padre amigo ahí felicidades para todos esos papás dice Mar amiga dice rosy dice ya contigo dice qué bueno qué bueno amigos y bueno este eso es lo bonito Siempre fue pues, bueno darse ese abrigo, darse ese abrazo, y qué bueno. Cacogotica dice, Rosy dice, ya pasé con usted, dice, al rato le dejo un comentario, dice, así ah, es, amigos, y qué bueno, qué bueno, y eso pues me da mucho gusto y me da mucha, mucha alegría en ver ese entusiasmo de siempre, cómo poderlos tender la mano unos con otros. Y saben que eso es lo bonito, este, dar la oportunidad para que nuestros amigos, pues bueno, puedan crecer. Yo ya estoy con Rosy, dice. Ya estoy en el canal de ella, dice. No, qué bueno, qué bueno. Y eso, pues bueno, me da mucho gusto. Gaby dice, Miguel Márquez, ya, con, ya pasé, dice. Así es, amigos, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso pues me da mucho gusto. Dice, me gusta el contenido. Dice de Rosy. Dice, porque bien dinámico. Dice. Sí, sí, muy cierto. Muy cierto. Liz Caru. Bienvenida amiga. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por, por estar por acá. Se le agradece muchísimo. Ahí vayan con nuestra amiga Liz Caru. Quienes no la tienen. Denle un empujoncito a nuestra amiga. Solo que no me la vayan a botar <ríe> No me la vayan a tirar. Porque bueno, pues se los va a golpear nuestra amiga. <ríe> Así ah, es amigos Así que bueno, qué bueno. Allí pues bueno, vamos con nuestra amiga Mar Quienes no la tienen, échenle una manita. Y con nuestro amigo alex soria también quienes no lo tienen échale una manita también a nuestro amigo dice gracias dice amigos dice nuestro amigo francisco así ah, es amigos así que bueno ahí pues bueno lleva lleva su link nuestro amigo alex El saluditos a las 15 personas que están que están en línea amigos y también pues saluditos muy especiales a los que están detrás por ahí y no nos saludan francisco dice de león buenas noches dice amigo dice Así ah, es, amigos, y sí. qué bueno, qué bueno que se están ahí saludando. Ahí va el link de nuestro amigo, de nuestro amigo Francisco. Pasen ahí con, el, con nuestro amigo Francisco, quienes no están con él. Vayan a un un tremendo abrazo a nuestro amigo. vayan a dármele un tremendo abrazo un abrazo de oso dice Francisco dice de león ya estoy con tu espacio dice así ah, es amigo así que bueno qué bueno ahí vayan con nuestro amigo miguel quienes no lo tienen Y gracias por esas manitas amigos, muchas gracias. Francisco de León dice ya contigo, dice nuestro amigo Alex. Así es, amigo, así que bueno, ahí llega la salvadoreña. Muy bienvenida salvadoreña. Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece mucho. Se le agradece mucho, amiga. Muy bienvenido Camila y Josué. ¿Cómo has estado, amigo? Feliz día el Padre, amigo. Muchas gracias por estar por acá, se le agradece mucho. Así es, amigos, y vayan ahí con nuestra amiga López, quienes no la tienen, y bueno, pues allí pasen con nuestro amigo Francisco. Y bueno, y vámonos ahí con todos, amigos. Así es que bueno, este acá pues siempre, como decimos, acá siempre sale el sol para todos. Acá no hay indiferencias. Tito dice, todos los días, dice, me pongo en una meta, dice, voy de, voy de a 10 o de 20, dice, pero, pero hoy entré, dice, tarde, así que me, he hecho dif, difícil, dice, aquí llegar, dice, pero no me voy hasta, hasta llegar a la meta de 10, dice, así ah, es, amigas, y no, qué bueno, qué bueno, eso está muy bueno, o sea, de dicho así, pues bueno, llevas el control y de 10 en 10, pues bueno, este, de 10 en 10, eso está muy bueno, y sí sabes, sabes que, eso, eso es muy cierto, si tú haces, haces 10 en el día, esos 10 son seguros, este, pero si te pasas, te pasas de 10, a veces este, uno los obtiene, pero de pronto, pues, porque en mi, en, en mi persona en muchas ocasiones ha pasado así, de que he hecho 10, pero luego después me bueno, lo han puesto como en retención, los han retenido, creo que la misma, la misma página lo retiene, y, y luego, luego después esos no me, no me aparecen para nada, ya vienen a aparecer a veces pues de presto, de presto, y, y yo a veces he dicho, bueno y tenía tantos, pero ¿por qué pues bueno están en retención, o retenidos, o qué pasaría, este, pero de allí de presto pues aparecen por eso te digo pues que los ponen como en retención hola amigo Marcelo dice nuestro amigo Miguel, así es amigos así que bueno, hola salvadoreña dice nuestro amigo Alex dice Miguel Marquez, dice muy lindo río y, y tremendo recorrido, dice nuestro amigo así es amigos, qué bueno, qué bueno Ya, qué bueno, amigos. Ahí vayan con nuestro amigo Miguel, quienes no lo tienen. Échenle una manita a nuestro amigo para que, bueno, pues que pronto llegue a sus 500, que le hacen falta. Le faltan 12 para sus 500 amigos. Vamos a ver cuántos le llegan a nuestro amigo Miguel. Ahí quién no están con nuestro amigo Miguel, pásenle, Allí están poniendo su link. Vayan con él. Los que no están con él, denle, denle sin pena. Solo le falta, Bueno, le faltan 12 para sus 500. vamos que vamos dice nuestro amigo así es amigos dice miguel dice te dejé flores dice así es amigos y qué bueno qué bueno allí pásenle pásenle lleguemos cerca por lo menos si no le llegamos ahora pues que le queden pocos y así es amigos de esos de eso se trata de eso se trata siempre de echarle la manita unos con otros. Y saluditos ahí a las 12 personas que están en línea. Muy bienvenidos, amigos. Cacahuatica dice, "Gavi dice, saluditos. Así es, amigos, y qué bueno que se están ahí saludando. Miguel dice, te dejé flores, dice... Ahí vayan con nuestra amiga Gaby también. Vamos a ver cuántos, cuántos amigos tiene nuestra amiga Gaby. Bueno, no se le ve. Los tiene privados. Pero vayan, vayan. Este, no tengan pena. No se detengan. Ya contigo dice mi amigo Miguel. Dice nuestro amigo Guachando. Qué bueno, qué bueno. Dice, bueno, Tito, dice, yo creo que ya me voy, dice. Me despido porque ya tengo un sueñito, dice, y me está dando muchos sueños. <ríe> está dando muchos sueños. Bendiciones, bendiciones, amiga. Muchas gracias por haber estado por acá acompañándonos. Que tenga una feliz noche y un hermoso amanecer, amiga. Sueñe con los angelitos. Dejen flores, dice, regresen hasta mañana, dice, para que se plan planten, dice, las flores. Me despido, que pasen buenas noches, dice, bendiciones, bendiciones al mundo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, se le agradece muchísimo, y allí, pues, bueno, este quienes no están con nuestra amiga, el mundo de Bella y más, pasen con ella, déjenle ahí, pon tu link, amiga, y deja tu link allí, sí. y bueno, para que nuestros amigos pues, puedan ir contigo, los que no están contigo, puedan ir contigo y se me faltan me faltan 75 dice para el milagro guau wow, amigas sí, y ya le falta un poquito le falta un poquito 75 bueno le vienen faltando ahí ya, ah, pero ya ya son poquitos los que le faltan y eso pues bueno me da mucho gusto amiga que ya pronto lo celebraremos ya pronto lo celebraremos, probablemente mañana lo estamos celebrando, bien mañana o pasado lo estamos celebrando. Así es amigos, vayan ahí con nuestra amiga Gaby, quienes no la tienen. Carmen dice bendiciones, así es amigos, así que bueno, qué bueno, vayan ahí con nuestro amigo Miguel, vamos, que vamos, dice. Allí con nuestro amigo Osval, quienes no lo tienen también. Creo que hay muchos amigos que no lo tienen y bueno, él es un gran amigo, se lo recomiendo. A él le gusta apoyar muchísimo y bueno, pues si siempre pues al 100% está. Hola Carmen, dice nuestro amigo, así es amigos y qué bueno, qué bueno que se están ahí saludando. muy bienvenida carmen cómo ha estado dice doña rosy dice saludos gracias dice marcelo dice feliz noche para usted así ah, es amigo así que bueno qué bueno carmen rivera dice hola dice nuestro amigo cristian ahí qué bueno que se están ahí saludando y eh, saluditos a las 13 personas que están conectadas se les agradece mucho 7 vamos que vamos dice sí sí sí se puede amigos vamos con esos siete amigos a ver si le alcanzamos a llegar a los a los a los 500 nuestra amiga mar a ver quién dice quién dice yo con nuestra amiga mar mar y ley ya contigo dice mi amiga lópez qué bueno qué bueno amigos y eso pues me da mucho gusto de que bueno pues eh, podamos llevarnos allí un par de florcitas y a nuestra amiga lópez le hacen falta tres para los 250 a ver dónde están esos tres esos tres amigos que le hacen falta a nuestra amiga lópez recuerden que este directo es para ustedes amigos Vamos a ver quién dice. Yo con nuestra amiga López. Sí se puede, dice Carmen. Así es, amigo. Sí se puede. Se puede poner el link. Claro que sí, amiga Carmen. Dele, dele. No tenga pena. Ahora voy, dice. Voy a ir con mi amiga. Dice Mar. Dice. Así ah, es, amigo de LD, que nuestra amiga, pues bueno, ahí lo va a estar recibiendo con un tremendo abrazo. Con un abrazo de oso por ahí. Vamos con todo, dice, así es amiga, vamos con todo. Y allí pues bueno, no se detenga, y pues este, dele, dele que no tenga, dele sin miedo. <ríe> Yo voy a ir, dice, con varios, dice, de los que están acá, dice, presente pero por favor, dice, devuelvan. Así es amigos, de esos, de eso estoy seguro que sí pues, le van a devolver. Quien no está con nuestra amiga Rosy Joya, váyanle con ella también. No tengan miedo. Ahí nuestra amiga Carmen trae flores para regalar. saluditos a las 13 personas que están conectadas se les agradece mucho y saluditos muy especiales a quien está detrás por ahí no lo saluda vamos allí con nuestra amiga Gapi López dice que le dice te dejé doble regalo dice Así ah, es, amigos, así que bueno, qué bueno. Así es que bueno, pues estamos ahí en las promociones. Estábamos ahí en las promociones, dice yo les dejo, dice Flores, dice amigos y amigas, dice por favor espero, dice mucho para mis amigos, dice. Que aquí, pues bueno, pues hay apoyo para todos. a ver cómo va nuestra amiga ya yeah, amiga López ahí vamos vamos que vamos amiga López, eso es lo bueno es hey, que si sí se puede vámonos allí para arriba siempre Ahí vamos con nuestro amigo Miguel, quienes no lo tienen amigos. Vamos, echémosle la mano a nuestro amigo para que bueno pues pueda pueda ir subiendo. A ver quién dice yo con nuestro amigo Miguel. Ya contigo dice mi amiga mar dice así es amigos qué bueno qué bueno vayan allí no tengan pena que eso se trata siempre gracias dice de guachando bendiciones El vale, bienvenido. ¿Cómo has estado? Gracias por pasar a saludarnos. Gracias, dice Guachando. Bendiciones. Así es, amigos. Y vámonos, que vamos Dice, amigos. Yo no tengo ese contenido aún, pero me gusta apoyar. Dice, ok, tengo palabra. Dice. Así es, amigos. Y sí, sí, nuestra amiga Carmen, pues bueno, lo ha comprobado que sí y bueno, yo se lo recomiendo a quien, no, quien no está con ella, pásenle, no tenga pena, a pesar que ella no tiene contenido, pero bueno, esperamos que pronto pues, o algún día se anima a, a, a subir contenido. Porque esto es así, a veces pues a uno de presto, se le de presto pues se le viene una ocurrencia a uno, y bueno, y se queda pensando, este y bueno, y se le presenta una oportunidad, y uno pues a veces pues la intenta querer aprovechar porque, porque mira en mi persona saben que lo mío pues es la cocina como ustedes lo saben este pero cuando yo voy afuera y veo un paisaje tan bonito que me encanta y me gusta y yo sé que a los demás también les va a gustar lo que yo hago pues bueno saco mi cámara y digo a grabar y bueno pues sí y, y vámonos con este con este video, porque bueno pues Recuerden que hay muchas personas pues le a veces pues no salen de no salen mucho de su lugar donde están, o porque se mantienen trabajando y todo eso. Entonces, y, y ya algo pues diferente a muchas personas les gusta. Les gusta, dice López dice, "Care, dice, qué rica esa pizza", dice. Que preparaste?" así ah, es amigo, dice, "Gracias", dice, "por esperar", dice. Sí, este eso, eso es así y bueno pues hay muchos lugares que son bonitos porque los míos pues a mí saben a mí me encantan me encantan los blogs y me encantan las recetas y por eso pues el canal pues bueno lo tengo ahí este, entre las dos cosas en blogs de paisajes y, y, y las recetas lo tengo ahí entre las dos cosas suena suena ahí pues este raro pero pero a muchas personas pues les gustan los blogs y a, y a otras pues les gustan las recetas. Y a otras pues bueno que les gustan las dos cosas. Por eso pues bueno lo tenemos lo, lo tenemos y bueno casi siempre pues lo hemos llevado variado. Muchas gracias camaradas es un gusto estar aquí. Muy bienvenido, muchas gracias amigos Vale. Se le agradece mucho, muchísimo que dice, ok, hay pro... no hay problema, dice, ah, sí, es amigo, así que bueno, qué bueno, ahí, pues bueno, vayan con nuestro amigo Marcelo, quienes no lo tienen también. que dice, puedes poner tu link, dice, para guardarlo, dice, Gracias amigos y gracias por esas manitas. Así es que bueno, quien no me ha dejado esa manita, le invito a que me deje esa manita. Marcelo dice buenas noches, ¿qué tal camarada? Dice, ¿cómo estás? Así ah, es amigo, así que bueno, que bueno, ahí es amigo que bueno pues quien no está con nuestro amigo Miguel, dele con nuestro amigo Miguel. No tengan pena, déle sin miedo. Para que nuestro amigo pues bueno, pronto llegue este. Le faltan siete para llegar a sus. A, a la mitad del, del primer. Del primer. Bueno, va a ir llegando pues a la mitad del, del primer piso. <ríe> Delen, dele, no tengan pena, amigo. Vayan con nuestro amigo Miguel. Ya 500 son 500 y bueno, pues le faltan ahí este 7 para los a los 500. A ver quién dice yo con nuestro amigo Miguel. ¿Quién dice yo? Dice, entonces no va a venir, dice, a visitar a mi amigo, dice Tito, porque yo cocino nada. ¿Cómo? Que yo cocinar, dice nada a mi casa, dice. A mi casa es diferente. <ríe> No, amiga, claro que por ahí andaremos, ahí yo la iré a visitar. No, yo le digo así, que bueno, pues que a mí me encanta, me encantan los paisajes, me encantan los paisajes, salir afuera, pues, y ver esos paisajes, este, bueno, son, son muy bonitos, a mí me encanta, me encanta la naturaleza, como siempre yo yo se los he dicho. Ay, quizás, porque bueno, pues, yo creo, pues, que no, no, este este no, no le puse blogs así de una sola vez a grabar blogs en el canal porque a lo mejor cuando yo lo intenté este, hacer el canal estaba todo hacinado afuera era pura nieve en ese tiempo cuando yo lo empecé a lo empecé este, a, a construir sino que tal vez pues bueno fuera de puros de puros blogs de paisaje afuera pero yo creo pues que eso fue que porque yo lo, lo empecé a crear en el tiempo de en el tiempo de, de frío, un tiempo de nieve, había solo nieve por ese tiempo. Ya contigo hice guachando, así es amigo, así que bueno, ideas, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos, ¿cómo ha estado su día amiga? de saludos amigo, bendiciones, López saludos, dice un otro amigo, él vale dice bendiciones, Así ah, es, amigos, muchas gracias por esas manitas, se les agradece mucho. Hay saluditos a las 13 personas que están conectadas, que están en línea. Y saluditos muy especiales a quien está detrás, ahí y no, los, y no los comenta. Dice: Ya contigo, dice amigo El vale, dice ideas, saluditos. Ahí vayan con nuestra amiga Ideas, quienes no lo tienen, vayan con ella. Y ahí, pues bueno, pasen con nuestro amigo Miguel, quienes no lo tienen. Denle un empujoncito. Que bueno que le siguen faltando, le siguen faltando siete. A ver dónde están esos siete, siete amigos para nuestro amigo Miguel. ¿Quién dice yo? Luego no, dice que dice ya paso, dice gracias te espero dice. Así ah, es amigos así que bueno, qué bueno que se están por ahí saludando. Dice aquí amigo Tito dice de mamá, dice la madrugadora, dice amigo, a mi bebita anda, esper, anda despierta y después y después está en mis brazos dice, y viendo a usted, dice, oh <ríe> qué bueno, qué bueno, muchas gracias y si sí, miren, así es que bueno, ahí está la, la futura, la futura youtuber del futuro. <ríe> Dios la bendiga. Dios bendiga esa bebé. Dice, ya estaba contigo. Dice, guachando. Dice, qué bueno, qué bueno. Dice, y bueno, pues ahí vamos con nuestra amiga López. Quienes no la tienen. Vamos con nuestra amiga ahí. Con nuestra amiga Ideas. Quienes no la tienen. Dice, aquí les dejo. Dice, mi link. Dice, de mi casita pasen y desvuelvo. Dice, luego. Así es, amigos, vamos ahí con nuestra amiga. Si sí, ya está viendo, dice para aprender a ser youtuber. Dice, no, pues sí, claro, eso, pues bueno, ya lo tiene que traer en la sangre, sangre en las venas. Pues sí, aquí, pues bueno, está lo mejor de la diversión. Catranchos, bienvenidos amigos, muchas gracias por estar por acá, se le agradece mucho. ¿Cómo ha estado su día? Ahí vamos con nuestras amigas, con nuestra amiga ideas también, quienes no la tienen. Ideas y recetas. Ideas, dice, ya como ya estoy con usted, dice, pero si como pero si eran, dice. Adriana, bienvenida. Extrañaba, dice. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar por acá acompañándonos. Dice, ya contigo, dice, amigo Carmen, dice, pero no tiene contenido, dice. Ya, ella no tiene contenido, pero sí, este, en el futuro, pues, creo que tiene pensado este, hacer, hacer videos idea y receta dice gracias dice puede poner su link dice amiga dice para para guardarlo y paso luego dice mejor mi noche dice porque te veo en vivo muchas gracias Adriana ahí vayan con nuestra amiga Liz Carú también quienes no la tienen Pásenle y déjenme allí un fuerte abrazo. Un abrazo de oso. Ya con Miguel Márquez dice, qué bueno, qué bueno, así es amigos. Así es que bueno, échenme ahí esa manita a nuestro amigo. Maravillosa, bienvenida. ¿Cómo ha estado su día? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Ya la, extra la, extra la extrañábamos todos por acá. ¿Cómo ha estado su día? Dice, ya estoy con Liz, dice nuestra amiga Mar. Qué bueno, qué bueno. Así es amigos, déle sin pena que ahora pues bueno este directo es de ustedes. Y sí, amigos, gracias, dice nuestra amiga Carmen. Así es, amigos. ahí vayan con nuestro amigo Osman también. Gracias, ahí por esas manitas. Y saluditos ahí a las siete personas que están conectadas. Hola, les dice nuestra amiga Ideas. Vamos a ver ahí a nuestra amiga Mar, si le subieron. Mar, mil gracias, dice estaré pasando ese en un en un rato a ver tus videos amigo tito dice desde que desde qué hora comienza a transmitir dice en vivo que no no me di cuenta ese de su en vivo oh, yo le empiezo a las, a las 11 amiga a las 11 Así es que le está dando problema esa campanita. Sí, a veces a veces pasa eso. A veces uno no le, no le notifica la, la campanita. Dice idea y receta. Dice, ya lo guardé. Dice, dice, Dominicana. Dice, paso luego. Ahora me la envió la vaca. Dice, bien, Lixcaru, yo estoy, dice, en tu casita, hace años, dice, hermosa, dice, no, qué bueno, qué bueno, dice, yo, por favor, dice, amiguitos, devuelvan, dice. Hola, guachando, dice, nuestra amiga maravillosa por ahí, qué bueno, qué bueno que se están ahí saludando. Dice Pachando, dice El Salvador, dice gracias amigo, y se pasó luego. Así ah, si es amigo, dice Idea y receta, gracias por tu apoyo, dice Dios. Dios les bendiga. Así ah, si es amigos y allí pues bueno, saluditos a las 11 personas que están en línea y también saluditos muy especiales a quien está detrás ahí no nos comenta dejen su like dice nuestro amigo así es amigos allí pues bueno dejen su like que acá pues bueno estará en este, muy buenas manos ese like ese super like hola maravillosa dice nuestra amiga ideas Que ese super light es muy bienvenido dice gracias de ese guachando por el apoyo dice así ah, es amigos y de eso se trata no gracias adriana si sí, de eso se trata siempre de echarnos esa mano para que nuestros amigos pequeños pues bueno puedan crecer y eso pues bueno me da mucho gusto verlo crecer y bueno este y siempre pues ahí andamos activos Amigo Tito, ¿en qué estado está usted? Hey, yo estoy en Boston, amiga. En Boston. Ahí vayan con nuestro amigo Osval, quienes no lo tienen también. en dele, dele no tengan pena. Saludos a Diana y a nuestra amiga Carmen así es amigos, Qué bueno, qué bueno así tal como lo dice como lo dice la camisa por acá puro Boston ahí con nuestra amiga lópez quienes no la tienen vamos a ver cuánto cuánto le llegaron ya a nuestra amiga vamos a checar qué bueno qué bueno amiga lópez me da mucho gusto que ahí vamos subiendo que ahí vamos subiendo y eso de eso se trata Ya yo estoy con todos los amigos dice. <ríe> sí, verdad. No, qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues que, que viva esa comunidad Youtuber. Hagámosla ahí crecer a esa comunidad, esa comunidad Youtuber, amigos. Dice, "Amiga maravillosa, dice, buenas noches." Arriba esa comunidad. entre más grande, pues bueno, mucho mejor todavía hay saluditos a las tres personas que están conectadas les agradece muchísimo dice yo ya ya estoy con todos dice los amigos ok dice amigo tito dice ahí vive una prima le, le gusta ver dice que es que es lindo nunca nunca he ido dice, a visitarle dice oh de verdad no amiga bueno déjese venir que acá está bonito Acá está bonito, acá pues bueno, va a encontrar pura naturaleza. Naturaleza de la buena, 100%. Ahora nos hizo presente. Eh, nos hizo presente, maravillosa. Ahora se nos quedó. Y, y, y ahí acaban de, estar, acaban de estar preguntando por las dos. ¿no? Así es que ya son marcas marcas reconocidas Marca reconocida, Mar dice, y bueno, pues ahí lleva el link de nuestra amiga Mar, así es amigos, en dele, dele no tengan pena. Ya son marcas reconocidas. Dice mil gracias a la. A todos los que pasaron, dice, por mi espacio, y estaré pasando a, pasando más tarde, dice, para no hacer spam, dice. <ríe> ya, claro, claro que sí, maravillosa. Claro que sí. dice Gaby ya ya contigo dice nuestro amigo guachando así ah, es amigos y qué bueno qué bueno que están ahí dándose ese apoyo dice los tengo pensé los tengo presente dice su apoyo así ah, es amigos y bueno pues vamos allí Que el cuerpo pues bueno pide gas <ríe> no pues por eso amigos vamos a siempre pues dándole dándole vamos a ir con nuestro amigo guachando quienes no lo tienen vayan a visitar a nuestro amigo guachando él pues bueno hace directos todos los días todos los días es bueno en la, la horario de las de las 9 a las 9, bueno, para los que viven acá en Estados Unidos no, a las 10 a las 10 horarios aquí en Estados Unidos dice, creo que lo, lo voy a dejar dice, porque aquí hay amado tito dice ya son las 2 dice de la madrugada mañana primeramente de dios me pongo otra meta dice gracias a todos dice gracias tito bueno pues mi querida amiga mar muchísimas gracias por haber estado por acá se le agradece mucho y bueno pues espero pues que bueno este haya podido encontrar allí este un par de amiguitos y me da mucho gusto de que bueno pues que pueda florecer Tito dice, un gusto compañero, dice amigo, dice me voy a descansar, dice acá son las dos, dice de la madrugada, saludos a, a todos, maravillosos abrazos amiga, dice, bueno pues mi querido amigo Marcelo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros acompañándolo, que tengas una feliz noche y un hermoso amanecer amigo, es que me cae muy bien, dice amiga Gaby, dice por eso, dice, Tito dice, gracias por tu por tu ayuda, dice, y mis y mis amiguitos les regreso, dice, mañana para, para lograr las flores yo voy a dormir. Dice, buenas noches para todos. Bueno, pues mi querido amigo Cacaguatique, que tengas una feliz noche y un hermoso amanecer, amigo. Nos vemos pronto. Ah, mira, amigo, vale, no te puedo saber decir, fíjate. Ahí en eso, pues no sé, fíjate creo que bueno que el que pueda ser más pagado es que creo que, que tú hayas, hayas hayas estudiado algo así pero a lo contrario casi todo pues bueno este te dan el mínimo Osmar gracias, dice, buenas madrugadas, así es, amigos, qué bueno, dice, que Dios te bendiga, dice mi amigo, Cacahuatique, que, que tengas un feliz, feliz sueño, dice, así es, amigos, y qué bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos, por haber estado por acá, se les agradece muchísimo, que tengan una feliz noche y un hermoso amanecer, amigos, y lo seguiremos viendo por ahí. Chao Marcelo, dice, que descanses. Así ah, es amigos, y sí, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por esas manitas amigos, se les agradece muchísimo. Anthony Junior, buenas noches, dice amigo, acá dejo mi manita hacia arriba. Muchísimas gracias amigo Anthony Junior, muy bienvenidos, ¿cómo han estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Muchas gracias, amigos. Acá, pues bueno, pues son muy bienvenidos. Miguel dice, que pase. Dice, buenas noches, amigos Dice, que tengo que trabajar. Bueno, pues, mi querido amigo Miguel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que tengas una feliz noche y un muy hermoso amanecer, amigos Los veremos pronto. Y suerte en tu trabajo, amigo. Dice, muchas bendiciones, mi amigo. O amigo Tito dice... Ahí vayan con nuestros amigos, quienes no están con ellos, con nuestro amigo Anthony Junior, quienes no lo tienen. Los invito los invito a pasar con ellos también. Así es que vayan, no tengan pena. Esta cosa es así, unos salen, otros entran, otros entran, otros salen, esta cosa es así. Así es que bueno, pues no se me apenen. Esto es así. Acá, pues bueno, lo malo es desesperarnos. Desesperarnos o afligirnos. Ahí vamos con nuestra amiga López, quienes no lo tienen. Ahí con nuestro amigo Osvald. Yo se lo recomiendo a nuestro amigo Osvald, quienes no lo tienen. Chef, dice, ¿qué cocinaste hoy? Dice, hoy le pusiste un florero a, a tu estufa. ¿Por qué? ¿Por qué? Del, del florero a la estufa. Ay, qué bueno, pues me estoy poniendo a dieta ya. Estoy queriendo rebajar la panza. Ya que bueno, si no si no voy a correr tengo que evitar en comer por eso para no comer me voy para la montaña porque si paso solo en la cocina bueno, bueno tengo que pasar solo comiendo ahí saluditos a las nueve personas que están conectadas. Se les agradece mucho y bueno, pues saluditos muy especiales a quien está detrás ahí No nos no nos escribe. Dice así así se dice cuando, cuando no hay movimiento de comida dice en la en la estufa le ponen una flor, una flor. Sí, ¿verdad? No, y, y no es mentira, eso no me la sabía, eso es nuevo para mí. Así es que bueno, pues que cada día pues voy aprendiendo algo diferente, ya ves, eso no me lo sabía. Ahí vamos con nuestra amiga López, quienes no la tienen. Eso amiga López, eso está muy bueno. Como decimos pues que acá pues en youtube acá es una escuela y mire ahí voy aprendiendo frases diferentes también dice ok ya dice con todos amigos dice ahí los espero dice en mi casa dice saludos y bendiciones dice para todos así es amigos y bueno así allí estarán amigos ya lo verá así es que bueno sin falta Ha sido un placer, dice, haber estado contigo, dice, amigo Tito, y con todos los amigos presentes. Pero ya tengo sueño, dice, en la cama ya me está llamando. Saluditos y bendiciones, dice, ahí nos guachamos. Bueno, pues, mi querido amigo guachando, muchas gracias por haber estado por acá. Se le agradece muchísimo. Y bueno, pues, ahí los veremos pronto y ahí estaremos. Dice, chao guachando, dice, así es, amigos, muchas gracias por haber estado por acá se les agradece muchísimo y bueno pues que tengan una feliz noche y un hermoso amanecer allí por nuestros amigos que ya se nos están yendo y bueno y nosotros pues ya pronto también nos vamos a ir a dar un pestañazo también vamos a ir ahí a daros un pestañazo para para cargar esa batería Ya dentro de poco tiempo nos vamos. Creo que dentro de unos 5 minutos. Unos 5 minutos los vamos. Vamos a ir a daros un pestañazo. Dice buenas noches Tito. Dice gracias por, por todo. Dice ya sabes mi querida amiga. Estamos a la orden. Y bueno, y si sí tenemos fe que dentro de dos días o, o mañana por ahí así. Estamos celebrando y lo estamos festejando. Y eso pues bueno lo lo, lo festejaremos a lo grande. que de eso se trata siempre, a lo grande lo festejaremos, bye mi querido amigo Oswald, muchísimas gracias por haber estado por acá y gracias, gracias allí siempre por el apoyo que me brinda siempre, se lo agradezco mucho mi querido amigo Vaya a todos dice nuestro amigo Dice: ¿Dónde está la, la fiesta? <ríe> no, pues bueno, ya la fiesta, ya lo estamos queriendo, ya queremos, ya estamos queriendo cerrar el área de la fiesta. <ríe> gracias ah, sí amigos y bueno muchas gracias por haber estado por acá se les agradece se les aprecia mucho y yo pues bueno siempre los espero por acá con los brazos abiertos con un abrazo de oso para cada uno de ustedes gracias por esas manitas que me dejaron amigos se les agradece y si a alguien por ahí no me dejó esa manita y, y la tiene por ahí pues bueno no lo no duden en dejarla que esa manita pues estará en muy buenas manos dos para mi chef dice <ríe> dos manitas <ríe> Gracias, a Tito, dice, por tu apoyo. Feliz noche que Dios te bendiga. Amén, amiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por haberlos acompañado. Se le agradece y se le aprecia mucho, amiga. Y ahí estaremos siempre, pues, la misión y el propósito siempre, pues, este... A, a completar ese numerito. Feliz noche, feliz noche, dice nuestro amigo. Así es, amigos. Y bueno, pues, ahora los vamos. Muchísimas gracias a todos, a todos. Así que, bueno, pues, mi mejor deseo es de que tengan una feliz noche, un hermoso amanecer, amigos. Y, bueno, pues, los seguimos viendo por ahí. Que Dios me los bendiga, donde quiera que se encuentren. Y, bueno, pues, amigos, los vemos. Hasta pronto. Feliz noche para todos. Que descansen. Bye, bye, amigos.